mira tú sabes que desde hace más de dos semanas venimos hablando tanto aquí en este programa como en los diferentes medios de comunicación del guapo de baní que ya fue arrestado todos vimos lo, el video donde fue arrestado pero mira bien vámonos con la dos, señor director le cancelan de por vida la licencia de porte de armas de fuego alexis villalona el ministro el ministro de Interior y Policía, amigo de Roberto Neris, Jesús Vázquez Martínez, dispuso la cancelación de por vida de la licencia de armas de fuego Alexis, a Alexis Villalona, a quien se le conocerá medida de coerción el próximo jueves 20 de enero por agredir en Baní a Santa Arias después de un accidente de tránsito en su vehículo una jipeta y una motocicleta tipo Pasola. La licencia fue adoptada medi mediante la resolución número MIP-CLAF-0001-22, que, que además establece la Inhabil inhabilitación e incautación de la pistola que portaba durante el incidente de la marca Versa calibre 9 milímetros serie 555-241 así que ya ustedes saben el guapo le han caído las siete, sí, pero mira, las siete, plagas, la siete plagas de esto pero mira sí. qué ironía de la vida la señora santa verdad la, la eh, que fue sí. agredida santa Arias. Eh, los familiares han salido ayer ya salieron los familiares a coger cámara revorteados eh, reclamando que la dejen en libertad porque ella está en una casa de acogida pero eso no es detenida pero perdón Por per Dios. pero perdón perdón perdón tú estás en una casa de acogida se supone que voluntariamente pero los familiares han salido porque ella quiere irse para su casa entonces, eh, la autoridades de, de, de este país, muchas veces, quiere ser, más papa que el, quiere ser más papita que el papa. Tú ves, cuando tienen que hacer eso, que verdaderamente hay una, una amenaza directa de una pareja, de un, de, de, de, de, de, de un hombre hacia una mujer, tú ves que, que las mujeres no le dan esa protección. No. Aquí quieren sobreproteger a la santa, tú ves, que fue víctima De, de, de, de violencia. De, de, de, de Villalona. Entonces, ¿qué pasa? La familia dice que no, que queremos ya que ella tiene familia y que la vamos a cuidar. Bueno, la familia salió ahora porque al principio eh, la vimos sola, pero bien, salió la familia. Sí, pero mira, ¿qué Entonces, eh, las autoridades no pueden obligarla, por eso ellos dicen que la tienen presa en una casa de acogida, no pueden obligarla. Es si Santa quiere irse para su casa, que la dejen ir para Roberto. su casa. Roberto, cuando cuando el Ministerio Público te tiene en una casa de acogida, aparte de que te tiene ahí, es algo voluntario. O sea, es la familia que está diciendo. Ahora, yo quiero que tú me digas si fue Santa que lo dijo. Pero, Porque que en el pero momento, es que es Santa la que le ha dicho la familia. Eh, en el momento... Porque no la deja ni siquiera hablar con los medios, Santa. En el Santa. momento que Santa diga que se que quiere salir, el Ministerio Público debe dejarla salir. Y más aún ahora, ahora, cuando ya Villalón está tras las rejas. En sí, el día pero, de ayer, pero... la medida de coerción fue aplazada... Para el día 20 de enero O sea, él está bajo eh, El Ministerio Público también Está bajo eh, eh, prisión ¿eh? Entonces no hay ningún tipo de amenaza El Ministerio Público Seguro está arreglando el protocolo del lugar De salir para que Santa salga sí, Lo que pasa eh, es que hay muchas personas Que se quieren precipitar eso no es que tú estás y tú sales cuando tú quieras, eso es un protocolo. El Ministerio Público seguro va a hacer el protocolo en el día de hoy, en el día de mañana, y Santa va a poder eh, llegar hacia su casa donde su donde sus familiares. Ahora bien, el Ministerio Público lo hizo súper bien, de darle una acogida a Santa. Ojalá porque, que sea así para todas las mujeres bueno, víctimas de violencia bueno, intrafamiliar, de violencia de pero género. Pero con ello lo hizo bien. Las cosas, cuando nosotros tenemos que ser democráticos, cuando una cosa está bien, está bien, y cuando está mal, está mal. Bueno, eh. Eh, Así que, el, el tema es que la santa quiere irse para su casa Entonces, dejan ahí, dejan Y que ¿verdad? santa fue santa Porque, óyeme, le agredieron Y le ofrecieron no. su chelito por atrás Y ella no lo quiso Le ofrecieron dos millones de pesos Cuando todavía Ahora, aún que Él ni no se había entregado Lo que tú ella no has dicho que no, Paola ¿Qué? La excusa que dijo eh, eh, Alexis Villalón ¿A que él tenía COVID? No no, no, no, no Que él presumía que tenía COVID Pero él no se había entregado, entregado Porque Exacto. él presumía, sentía los malestares del COVID ¡Abusador!